Eh, les voy a contar acerca del Doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras. El título que emitimos es el título de Doctor de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras y el área correspondiente. El Doctorado de la Facultad tiene más de 100 años eh, y miles de, de egresados. Es un Doctorado académico, principalmente académico, eh, ...dividido en, en áreas eh, que corresponden a las áreas del conocimiento que se trabajan en la facultad... ...educación, geografía, historia, letras, etcétera... ...y eh, la propuesta es eh, abierta y flexible, es decir... ...no hay seminarios fijos que están presentes y ofertados todos los años... ...sino que la propuesta va variando a partir de los avances del conocimiento en determinadas áreas... Quien se inscribe en el doctorado tiene la oportunidad de elegir los seminarios acordes a su plan de estudio. Puede ser eh, director alguien de la casa o puede ser un, un director externo. Siempre alguien de la facultad debe oficiar al menos como consejero de estudios. Bienvenidos.